Bien, mis amigos, estamos de vuelta con ustedes en su programa de mañana. Decíamos al momento de irnos a la pausa que estaba con nosotros el Padre Ramón Alejo. Padre Moncho, un gran amigo, un gran hermano sí. de muchos años. Y bueno, para nosotros es un gran placer tenerte aquí, Moncho. Vestido de liceíte. Yo pienso que es como medio abusivo, ¿verdad? No. Al lado de un aguilucho. Saludamos primero a nuestro pueblo y decirle que a mal tiempo buena cara. Así sí. es. Y luego. Venimos y luego lo que se dice, el liceo no perdió, fue que ganaron los toros. No, no. Entonces, ah, como que vinimos con. Magnífico. ¿eh? Está bueno. Claro, Señores. Fue... Eh, por cierto, que la cometa para la los Mira, un hombre. Sí, sí, sí. Un hombre. Pero Un hombre sabe. con la experiencia tuya, con el background de tantos años, luchando, bregando, trabajando de cerca con la gente, ¿cómo tú valora lo que pasó ayer? Bueno, es parte del pueblo dominicano, desgraciadamente tenemos que admitirlo, porque nuestra sociedad no está dirigida por políticos, sino por comerciantes de, del mundo social. De, eh, eh, Juan Pablo Arte decía que la política, después de la filosofía, es lo más bello, porque es el arte de conducir, de llevar, de dirigir y de organizar una sociedad. Pero tenemos que admitir que en Dominicana eso no se da. La política es el arte, primero, de limpiarte, y me sale una cosa que no lo puedo área aquí, lo que me sale, pero no lo, lo que tengo pensado, pero la política de limpiarte, de hacerte rico, de usar al pueblo. Entonces, aquí tenemos, eso es lo que está pasando en el país, y... Tenemos que luchar contra eso. anoche Ayer decía yo en la misa, y antes de ayer, que el pueblo tenía la libertad de decidir, porque teníamos una lectura muy interesante. Ante ti, ante ti pongo vida y muerte, fuego y agua. Elige lo que tú quieras. Eres tú que va a elegir. Decía yo Es el pueblo sí. que tiene que elegir lo que conviene. Entonces, en el pueblo y en nosotros está la oportunidad, le decía yo, de lograrnos o de malograrnos. Pero en nosotros, ¿qué queremos como pueblo? ¿Lograrnos o malograrnos? Entonces, el pueblo sencillo tiene algún día tiene que imponerse a, a una élite perversa que hasta ahora ha sido dañina. Y no es que yo quiera señalar a nadie, son los hechos que lo dan. Tenemos una élite que dirige, que es maligna, que es perversa, que solo piensa en ellos. Entonces, hace falta que algún día el pueblo sea capaz de empoderarse, sea capaz de crecer políticamente, que es uno de los problemas que hay en este país. Nuestro pueblo políticamente es analfabeto. Así es. Padre, con relación a eh, lo que se estaba dando ayer, incluso ya lo ha manifestado eh, Franklin Romero acá, de que una gran cantidad de, de los electores se aglomeran en los centros electorales, eh, esperando a que le den dinero para votar, y se le acerca eso lo vi yo, se le acercan a un candidato, eh, pidiéndole lo de, lo de ellos, y cuando llegue el otro candidato se le acercan a ese, y es como si fueran como si fueran prostitutas eh, en los colegios electorales ¿Su opinión sobre esto? Porque ellos son prostitutos entonces si la parte de arriba es prostituto ¿Cómo lo hace lo de abajo? ¿Qué es un diputado? ¿Qué es un senador aquí? Alguien que se vende, al mejor postor Ah, bueno, ellos se venden por millones y el pueblo sencillo se vende por ciento porque no tiene otra oportunidad. Entonces, ¿tú quieres pedirle a un diputado, a un senador, a un líder político que entra con una mano atrás y otra adelante y en cuatro años se hace millonario? Y es lo que tenemos aquí. Sí. Entonces, pedirle al pueblo sencillo que no. Ah, pero que usted están enseñando a eso, lo han educado, Hacían una, una interrogante ahí. Un diputado. Que gasta y lo dicen 50 millones y más para ganar una diputación. Cuando se van a ganar menos de 10. ¿eh? Entonces, ¿qué es lo que son? Otro Juan Pablo Duarte. Déjate de eso, eso pasó. Fue Duarte, Rosa, vende todo lo que tiene sí. y entrégalo para, a, para la, la liberación, para la causa. Pero no, Hoy, un diputado que gana, gasta 50 millones de pesos para llegar a esa posición, obviate oh, que 200 va a sacar. Ah, entonces le quiere pedir, le van a pedir al pueblo sencillo que no coja 500 pesos, que no pa coja mil pesos. Oiga. Padre, eh, usted eh, suponemos que ha estado al tanto de todo lo, que, todo lo que ha acontecido desde el 6 de octubre con la Junta, las primarias y todo lo de ahora que ya sabemos. Eh, ¿Cuál es su parecer sobre estos procesos? ¿Qué usted entiende que ha pasado desde la Junta? Mira. Eh, hace como tres meses, yo uso estos relojito así sencillo que me encanta. Eh, cuando le acaba la, la batería, voy y se la cambio, pero un día voy a cambiar la batería donde uno de los chinos y me dice, padre, eh, la junta se destempló y entonces no hay manera de que no pase el agua. The ok. <risa> Wow. Ay, sí, no, no, no canalizaba y no hay manera de que no le pase el agua no, no, no, se no había entrar. forma de, de, sí. de, de que parara esa agua sí, sí, la va a Junta aquí toda la vida han sido juntas destempladas porque no responden al interés del pueblo sino que responden al interés de quienes lo ponen ahí de quienes dirigen y hay muchas maneras incluso de presionarlos recuerden una vez unas elecciones aquí que un presidente de la Junta estaba medio tratando de ser eh, eh, honesto y le agarraron el hijo con un paquete de droga, supuestamente de droga. ¿Y qué pasó sí, al otro día? Sí, ese fue. Al otro el, día ya el hombre. Claro, porque mire por dónde atacaron. Y no tiene que ser verdaderamente eso. Pero, oye, cualquier papá claro. se ve en ese. No todos son como Carlos Manuel de Césped en Cuba, que cuando le agarraron el hijo preso, él luchando por la liberación de los de lo esclavos en Cuba, le mandaron a decir. Tenemos a su hijo preso. Si tengo que poner esa posición, vamos a eliminar a su hijo. Y él le contestó, mi hijo, ¿quién es mi hijo? Mi hijo son todos los cubanos. Van a matar a uno de los hijos míos, pero no a mi hijo. Pero eso no es eh, no es fácil eso. Hay que ser demasiado hombre, hay que tener demasiada agalla y una fuerza muy espiritual para usted no caer cuando usted ve que a su familia a la están... Eh, eh, amenazando y llevándolo a ese estado entonces la junta siempre ha sido eso aquí, es una manipulación ahora, tienen que aparecer hombres y mujeres que como dice una canción por ahí de, de, de, creo que de Silvio Rodríguez dice que, que no se presta que hay tontos es el peón que se presta eh, para ser partícipe del veneno y yo no quiero ser parte de eso, no quiero bailar en esa fiesta, entonces hoy necesitamos hombres y mujeres que no se presten a hacer, a llevar ese veneno, ese veneno de, de, de la utilización, de la falta de ética, de la inmoralidad, de la perversidad. Entonces, ¿cómo tendremos una junta? Bueno, no me pregunte, por favor, Carolina, que la verdad es que no tengo la respuesta a eso, porque sí, está difícil. Sí, padre, pero entonces eh, eh, viene la pregunta obligada a propósito de lo que usted acaba de plantear. ¿Quiénes pudieran entonces conformar una Junta Central Electoral que no esté, eh, si se quiere... O cómo. Eh, exacto. O sea o cómo hacerlo sin que esté vinculado. Porque ya vimos que el expresidente de la Junta Central Electoral, eh, Roberto Rosario, está militando en un partido político. De hecho, era peledeísta cuando estaba dirigiendo la Junta. Lo que, eh, si se quiere, aunque no haya cometido ningún hecho eh, eh probado, pero como que llama suspicacia... Eh, Aquí, aquí se dieron unas elecciones, la de Estrella fue que la dirigió, que nadie pudo opinar nada y que fueron unas elecciones realmente, que no hubo quien pataleara, porque fue respuesta. Yo ¿Cuál, creo ¿Cuándo que, fue eso? Mmm, Dios mío, ¿cuáles elecciones? Creo que uno de Santiago, Estrella, de la Estrella, algo así. Sí, sí, Estrella, Estrella, Estrella Salada, sí, Unas elecciones que Estrella nadie Zadalá. pudo. No, y la, las elecciones que también presidió este señor y aquí, este apellido Liz. Cuando ganó Balaguer en 1966. O sea, que han habido elecciones aquí. Porque no es verdad el 66. que aquí sí, todo en el 66. está... Peligroso. Ángel María Litz. Ángel María No, era, era el proceso de, de la dictadura a la democracia. Sí, y había pasado ya el derrocamiento de Juan Bosch. Pero exacto. no es verdad que aquí todo está perdido es que aquí todo está no, sucio. No. no es verdad. Y, no, no, no. Eh, aquí hay hombres y mujeres que realmente de confianza. Pero se necesita descubrirlo, buscarlo, están ahí y abrirle espacio el caso es que no se le quiere abrir espacio ahora hay un pueblo que tiene que presionar para que a esos hombres y mujeres que lo hay lo hay, empantalonado lo ha habido siempre y lo Mira, hay ahora yo creo eso eh, la iglesia en un momento en la figura de, del cardenal emitió un juicio de valor de que estaríamos encaminados a una dictadura, que posteriormente creo que el presidente visitó de forma inesperada en una reunión que había en, en, en Santo Domingo por los eh, obispos. Con el perdón, Francis. Eh, César Estrella Sada, la presidenta de la sí, Junta, César, entre 1994 y ¿no? Tremendas elecciones, Tremenda. hay un no, nuevo no, no, quien no, pudiera no, patalear, patalear sí. y se empantaló, no dijo, no, aquí las cosas se van a hacer como van. Correcto. Así es. Entonces, he visto que a partir de, a raíz de ese momento, ha sido recurrente en, voces, en otras voces y líderes nacionales, de que se, este gobierno se maneja propenso, a garantizar, a tener un poder tan concentrado, absoluto, absoluto que Carolina llegó a decir que es un tren uno, que ya no hay separación de poderes, sino que los tres están comandados por uno. Entonces, persiste esta situación y ahora con estos eventos, desde la visión de la iglesia, me refiero, porque ya los obispos hablaron. Sí, mira, es que aquí, yo digo, si no hay dictadura, por lo menos hay dictadura blanda. Pero hay dita. dita. Sí, que sí, es el problema. Sí. ¿Cómo enfrentar eso? La iglesia, y cuando digo la iglesia, no me refiero a los obispos, porque la iglesia no son los obispos. Ya, ya. La, la, los obispos es una parte que, con una misión, y yo como tengo otra, y ustedes, la iglesia es el conjunto del pueblo. Cuando habla la iglesia, es el pensar de un pueblo el sentido, de un pueblo. Bien. Pero aquí sí está claro. Que aquí, todo el que ha subido hasta ahora aquí, quiere llevar una dita blanda o dictadura o lo que sea, pero dictar él. Poderes. Aquí no hay poderes. ¿Quién decide quién va a ser el presidente del Senado? ¿Quién decide quién va a ser el presidente de, de, de la Cámara de Diputados? No lo decide el Congreso. Se lo manda el partido, dirigido por una cúpula. Entonces, que no debieran que los no, que están ahí, soñame con corbata y batata, no sé con qué. Excelente, Padre. No así con que la batata, porque okay, ¿no? no tienen ni siquiera capacidad para elegir ellos quién va a conducir. Entonces, ¿qué, qué poderes podemos hablar? Y así en, en todos los supuestos poderes no son poderes porque no tienen realmente eh, la galla, la valentía de tomar posición. Oye, ahora tú ves, por ejemplo, ahora mismo. De sobreponerse a un De sobreponerse. De ¿Tú, tú te imaginas uh -huh. ahora, eh, para estas elecciones, uno dice que fiscal eh, electoral. ¿Qué es eso? Ya ¿Qué? salió en defensa Yanalai de, de sus fiscales, que hicieron un buen trabajo. Oye, pero ah, sin ah, embargo jajaja. dice Participación Ciudadana que el 72% de las llamadas que hicieron las respondía o una secretaria o un militar. Fue que, en respuesta a lo de Participación Ciudadana que Yanalai inmediatamente sale en defensa de esos fiscales. Pero, oye, entonces eso es, aquí lo que hay es sencillamente por ahora un desastre, pero eso no podemos tampoco creer. Tenemos que lograrnos, no podemos malograrnos. No, claro. Sí. Mira, Eso excelente, excelente. Bueno, padre. señores, si gracias, ustedes padre. escucharon las palabras del Padre Moncho, Ramón Alejo, un amigo de muchos años, con quien hemos compartido momentos muy agradables, sobre todo cuando estamos en un ambiente, ¿verdad? Distendido. Sí, caramba, que también sí. hay que buscarlo. Pero ¿no? claro que sí. padre, Bueno, gracias. Querido, gracias Moncho gracias por a acompañarnos. Vamos. Gracias.